En este último vídeo vamos a ver cómo se construye el diagrama de fases de un sistema lineal de dimensión 2 de coeficientes constantes, cuando la matriz de coeficientes del sistema tiene dos autovalores complejos. Vamos a, a ver el último caso, en el cual tenemos eh, el discriminante en negativo, con lo cual tenemos dos autovalores complejos, ¿no? conjugados, ¿vale? de tal manera, que esto ya lo sabemos nosotros hacer bien, eh, que pues, lo expresamos como eh, alfa más o menos y beta. ¿no? ¿De acuerdo? Donde eh, el alfa pues es eh, la, parte, la parte real y la parte imaginaria, bueno, que estaba por ahí Esto men, este medio, perdón, y beta lo ten, eh, es raíz de eh, 4D, porque hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Partido por 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además... Uy, que me acabo de cargar el, la cámara... Vamos a ver así, ¿no? Pues eso. Eh, pues teníamos que en este caso Ya lo vimos también en, con la, la, la expresión AE, eh, vectorial Pues eh, el autovector eh, complejo tiene asociado la, eh, Cada uno de estos autovectores uno, un, Perdón, el autovalor complejo tiene asociado un autovector complejo ¿Vale? Y lo único que para hacer una expresión más bonita y más cerrada Cogemos que la parte imaginaria la, la, la parte real de ese autovector La cogemos U sub 1 y la parte mmm, imaginaria la podemos como menos eh, W sub 1, y entonces podemos expresar el U1 el U, U, y W1 son autovectores linealmente independientes en R, reales, y entonces la solución podíamos expresarla de esta manera. La ¿vale? recogimos pues, así: eh, la primera componente respecto del primer autovector es elevado a alfa por B, es un elevado a alfa T por un, por un B coseno, ¿no? Por un, una, un movimiento armónico simple, pero recuerdan que tenemos este por delante Y aquí, en el alfa, en la componente segunda, pues tenemos el seno y el alfa ¿no? Claro, evidentemente aquí va a haber diferencias entre... Aquí sí que el alfa podría ser cero, ¿vale? Y entonces podría tener esta parte de desaparecer Eso es un caso que tenemos que eh, calcular, en este, en este, que tendrá que aparecer eh, en este caso ¿no? Y además es quizás el más interesante, ¿no? Cuando el alfa es cero ¿Vale? Entonces, en principio, volvemos otra vez a suponer, eh, para simplificar, que los autovectores son el 1, 0 y el 0, 1. ¿vale? Por tanto, la solución es x por el primero más y por el segundo, donde ahora la primera componente es de esta manera y la segunda es de esta. Ahora, aquí, como vamos a trabajar con cosenos y senos, ¿m? pues siempre en esto, para trabajar en el plano, es mejor trabajar con estas funciones, trabajar en polares. ¿m? ¿De acuerdo? Es decir. La, eh, la, la, la, cada coordenada de xy pues puede representarse por un, ¿no? cada componente XY por un radio y un ángulo, ¿vale? donde el radio es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Y el tita salía de la tangente de tita, es la y partido por x, ¿no? Siempre que la x sea distinto, que todos sean distintos de 0. Si es 0, pues hay que arreglarlo y ya está, ¿no? ¿Vale? Entonces, en principio, en este caso, ¿qué ocurre? Si le íbamos x al cuadrado, y al cuadrado aquí, aparece esto al cuadrado, esto al cuadrado, que es lo mismo que aparece aquí, pero aquí aparece coseno cuadrado más seno al cuadrado. Por tanto, cuando nosotros sumamos, el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, y entonces aquí queda el cuadrado de esto, que era b cuadrado por elevado al cuadrado de alfa t, es decir, 2 alfa t. ¿Vale? Y por tanto, el radio va a ser b el radio que vamos a tener elevado es, los radios van a ser elevados de esta manera. ¿Ven? ¿no? Por eh, los radios, o sea, el, eh, las soluciones a impolares vamos a poderlas expresar. Los radios de, esa de, esa, de esas órbitas van a, a estar gobernadas por, esta, por este, este radio. Y el tita, evidentemente la tangente de tita al de, al. Al dividir y partido por x se queda, se va en esta, esta parte y queda el seno partido por el coseno de beta t más phi cero, ¿vale? Donde entonces, por tanto, beta de t más fi cero implica, hombre, que tita o es esto o es como mucho, ¿vale? Podemos tomar este, o también podríamos tomarlo más, dos capi, más pi o más 2kpi, pero bueno, ¿eh? vale, podemos añadir un número. Un, par de, un, un número un múltiplo de pi que también se va a cumplir pero con esto tenemos más que suficiente ¿de acuerdo? entonces tenemos que realmente vamos a dibujar las órbitas no en función de x, de y sino de estas, de estas coordenadas claro, evidentemente esto va a ser fundamentalmente lo que importa va a ser esto cuando te va aumenta, ¿dónde se van los radios? ¿Vale? esto lo que me va a decir es para dónde se va, si va si, en qué sentido va a ir, si en sentido positivo o en sentido negativo vale pero esto es lo que me va a gobernar el asunto si esta potencia es positiva ¿sí? si el alfa es positiva esto se me va a ir a infinito pero si alfa es negativa se va a ir a cero y si alfa es cero tenemos una constante entonces tenemos que diferenciar estos tres casos si alfa es negativa lo que tenemos es el radio va a tender a cero ¿sí? vale y los titas ¿no? pues los ticas serán beta de t que irán dependiendo aquí, beta es positivo, ¿no? ¿vale? pero un poco te puede, o sea, el, el, el asunto te va a gobernar esto si esto es positivo o negativo, pero vamos, básicamente lo que te está diciendo ¿no? esto, lo de los signos sí que es un poquito más lioso pero al final lo que es que va a ser una figura cuyo radio va a ir tendiendo a cero ¿no? Mientras que la esta, vamos, por ejemplo, si estamos tendiendo al sentido positivo, ¿sí? estamos, estamos en un punto, partimos de un punto y esta curva va a acercarse al cero con radios de, decrecientes, ¿vale? Con lo cual al ir decreciendo los radios, lo que vamos teniendo es una pirata, no que se acerca al cero. ¿De acuerdo? vale Esto es. ¿no? los radios decrecientes no van a ser así. Pueden ser así, ojo, o puede ser según el sentido que a veces el beta se puede coger de la otra manera dependiendo del problema esto, el, signo, el signo sí que aquí es un poquito más lioso porque hay es que casi que ir al oriente la mejor manera de determinar el signo es con el campo de vectores si te vas acercando así si, la, si gira, gira hacia un lado, si gira hacia el otro es decir, si estamos aquí, va a haber una, un, el radio va a decrecer y se va, va, va a crecer en el sentido va a, tener, va a tender hacia el, ¿de acuerdo tenemos una espiral esto es lo que llaman es una espiral zinc, sumidero espiral con foco ¿Mm? Eh, asintóticamente está, ¿vale? Porque te adiciona ¿sí, atractor ¿vale? En cambio, si r es positivo, el al si el alfa es positivo, ¿recuerdan que tenemos r igual a b por elevado a alfa t y t igual a beta por t más y cero? Si alfa es positivo, la r se va a ir a más o menos infinito, ¿vale? ¿sí? ¿Vale? que también podía ser, recuerden que estas son las amplitudes pero en principio podríamos variarlas por eso digo que a veces esto también hay una cuestión de signos entre el un baile puede haber un baile de signos entre el B y el beta recuerdan que esto no era único y podemos a veces elegir, normalmente se prefiere coger el B, el B positivo vale pero a veces se coge el B negativo y entonces el, el, el, el, beta, el beta que aparecía la frecuencia hay que cambiarla, hay que añadir un pi todo ese tipo de o sea, cosas pueden aparecer yo pues digo que esto podría ir podrías considerar tendiendo infinito atendiendo a manera infinito pero bueno en general vamos a suponer que tiendan, que la cuestión es que los radios van a aumentar evidentemente o sea en vez de va a ir los radios en vez de este, aquí tienes un radio a medida que va avanzando en t en sentido positivo o en sentido negativo si vas avanzando en t lo que vas haciendo es que los radios van a ser cada vez más grandes con lo cual la cosa va a irse Van a ser espirales que van a irse alejando del, del origen. Por muy cerca que esté del origen, la espiral se va a alejar del origen. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llama la espiral sol, son focos eh, inestables o, atras, o repulsores. ¿Vale? y quizás el caso vamos a decir más especialito y que nos va a dar más cabida de cabeza eh, no aquí, porque es bastante fácil, pero luego cuando se ven los problemas no lineales el caso alfa igual a cero es decir, donde el r es realmente una constante el radio está fijo ¿no? vale es decir, radio fijo, ¿en polares qué significa? Circunferencia, vale recorridas en sentido positivo o negativo, dependiendo de la, de la ecuación diferencial pero al final siempre van a ser circunferencias, ¿vale? Hacia allí o hacia aquí. Hacia el otro lado, el positivo o negativo, ¿eh? ¿vale? Eso si parto, es decir, si parto, tengo un punto, en este caso, tengo un punto de esta, a esta distancia del origen, pues me voy, la órbita correspondiente va a ser la circunferencia centrada en el origen que pasa por ese punto. Si está en un punto más alejado, pues va a ser la circunferencia que pasa por ese punto. ¿no? en sentido, recorrido en sentido negativo positivo, pues sí, de acuerdo entonces, esto y esto evidentemente son ¿no? infinitas eh, circunferencias eh, es, ¿no? centradas en el origen ¿no? con lo cual esto es lo que se llama centro ¿no? y se considera estable pero ojo, esto no es ni repulsor ni atractor, porque siempre te quedas a la misma distancia del origen si estás cerca del origen, siempre te vas a quedar cerca del origen. Nunca te acerca ni te aleja entonces esto no es ni repulsor ni atractor, ¿vale? Este es el caso, quizás eso, siempre como les decía, el caso igual siempre va a dar más problemas Porque además eso va a ser un caso límite entre, el, esto, entre los dos anteriores, ¿vale? Entre el caso eh, del foco repulsor, atractor y el foco repulsor, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las posibilidades que hay Espero que le haya servido.